Y pasé después del trono, y vi un prado con una llena con verde, con unos árboles que crecía como si fuera almendros, con unas vallas y unos riachuelos de agua cristalina. Y vi allí toda mi familia gozando, rebotando, abincando por todos los sitios, sin dolor, sin nada, felices. Y aquello fue una gloria de Dios. Gloria a Dios. Dios. Aquello fue un malvolmiento que no puede imaginar en el hombre que no puede existir en la tierra. Alén, al ministro, a Señor ¡Aleluya! y todos vamos allí en Sanctuere, fila, Jesús. gozando retozando, alegre, sin odio, sin interés con amor Dios, Dios, Dios, Dios! Y, Dios, Dios, Dios, Dios! y el Señor parece que nos va a dar un culto pero fijaros Dios, Dios. que no nos dice ni palabra Dios, Dios! y mirando su rostro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 que vas a, va a ser muy glorificado, porque tú ames a aquellos que te aman, aquellos que te son agradables, que no, que la letra más grande dorada, está a aquellos que has amado tú, que no te son agradables, esos son las letras más grandes, doradas de oro, ahí está, todos los grandes que has hecho, porque amar a aquel que te ama es bueno, pero lo más extraordinario, el secreto maravilloso de Dios es aquel que te aborreza y tú sigues amando y quieres saberlo ¡Ni inteligencia! ¡Ni porque sea yo sé mucho de filosofía, yo sé mucho de matemática, yo sé mucho de historia. Y no, no, no lo va a robar nadie porque es lo único que los pobres tenemos.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 nuestro Señor Jesucristo. Amén, no, no, no. Y entonces yo preguntaría ahora, ¿hasta cuánto tenemos que hacer sufrir a este que nos ha dado Hasta tanto podemos hacer sufrir, porque tú no te creas que donde estás tú, Él está contigo. Amén. Y cuando tú sufres, Él está sufriendo. Amén, no. Y cuando a ti te hace daño, Él lo está recibiendo sí, también esto. ¿Hasta cuándo tenemos que andar su solo y solo pensaba en el egoísmo mío y no pensaba que estaba haciéndole daño al ser más maravilloso, al ser más dulce, al ser que lo está buscando, esto ahora, está detrás de nosotros diciéndolo: quieren ser mi oveja quieren ser tú mi oveja ¿cuántas veces le decimos nuestro orgullo es que yo no soy ninguna oveja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 no queja de nada, on, mi padre dijo, descansa mis ovejas, porque las quiero más que las niñas de mis ojos, Alabado sea they Dios, toda, toda, recupérame Physica todas, todas, recupérame todas, yo sé que cuesta mucho, pero hazlo,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 No en su momento